Estimados voluntarios, reciban la cordial invitación desde la Cruz Roja Ecuatoriana Junta Cantonal de Antonio Ante para formar parte de la actividad de fortalecimiento del voluntariado. En esta ocasión te invitamos a ser parte del taller en el que podrás aprender vocalización, expresión oral y locución. Al finalizar realizaremos un programa de radio y televisión. ¡Inscríbete!